Amigos del Rincón Gráfico y bienvenidos a este nuevo tutorial. Para el día de hoy les presento este tutorial de 3D Max Studio. Es un programa de 3D que muchos conocen y, y en un caso concreto les voy a enseñar a crear una iluminación rápida que va a hacer que sus renders sean presentables y con un toque de mucha realidad. Para el día de hoy les presento este tipo de iluminación que se llama light tracer como la que ven acá en la imagen para que puedan crear renders fáciles eh, con, mucha re con mucho realismo y sin tantos pasos. Vamos a ello. Voy a resetear el espacio de, de trabajo de 3D Max Studio para obtener un, un nuevo documento vacío y nos vamos a ir a la ventana de perspectiva y la voy a ampliar cliqueando acá. Voy a decirle a 3D Max que me cree un plano. Le voy a decir que me lo cree en modo square. Ahí está con la herramienta de seleccionar y de transformación o de escala libre. Voy a aumentarle el tamaño. Y voy a crear una tetera. Ahí está. Creo una tetera. Desde este apartado geometría, la selecciono y me voy a modificar y le voy a aumentar sus segmentos por allá 14 para que se vea un poquito más pulida. Ahí está. Recuerden que para renderizar la vista pulsamos F9 o simplemente damos clic acá para que nos renderice porque está la tetera en 3d max studio simple y llanamente está con el fin de poder hacer pruebas de iluminación muy bien ahí está okay. observen que la tetera tiene unos orificios blancos o unos orificios transparentes en los que se ve el color del fondo para solucionar esto, esto es un problema ya de fábrica por decirlo así voy a irme acá a la lista de los modificadores de modificar y voy a buscar un modificador, un modificador que se llama cap holes o tapar los huecos si renderizo otra vez ya me ha tapado los huecos muy bien como les decía al principio vamos a crear vamos a aprender a hacer un, una iluminación real para ello vamos a trabajar con algo que se llama con un sistema de iluminación que se llama light tracer sobre el motor de renderizado estándar que es el que ustedes ven como sé que yo estoy manejando el motor de renderizado estándar porque al renderizar me renderiza con una línea horizontal de una si yo necesito cambiar el tipo de render o si estoy con otro motor de render le digo render, menú rendering, render setup o f10 y me voy hasta acá abajo y donde dice asignar renderizador me cercioro que, cercioro que esté activado el default skyline renderer okay. si no está simplemente pulso acá y, y simplemente lo selecciono dado el caso que tenga por ejemplo el mental rey lo voy a hacer para que aprendan. Digamos, tengo el mental rey y quiero el Default sky, Scan Line Renderer. Y ahí está. Muy bien. Para nosotros poder utilizar la, la iluminación en el modo eh, Light Tracer, ¿cómo lo hacemos? Muy sencillo. Primero vamos a crear una luz. Es decir, hay que cumplir con dos condiciones. La primera condición es que haya una luz que la hayan luces estándar y que se llama skylight. La primera condición es que haya un skylight, que es una especie de luz de domo. La pueden colocar donde ustedes quieran. Muy bien. Luego de eso nos vamos al menú rendering y desde el menú rendering, muy bien. Le vamos a decir Light Tracer. Ahí está. Entonces nos fijamos que está activado. Si aparece acá no Lighting Plugin, le ponemos Light Tracer. En algunas versiones anteriores a 3D Max. Simplemente probamos render y van a observar que el render va a, quedar, va a cambiar un poco. Ya no va a ser ese render plano, sino que ya se va a ver un poco mucho mejor. Ahí está. si se demora mucho el renderizado simplemente nos vamos a Caleg Tracer y bajamos el Ray sample lo bajamos a 50 va a ser más rápido la calidad va a bajar un poquito pero igual no se va a notar mucho muy bien ahí está ahora vamos a aplicar dos materiales el primer material se lo vamos a aplicar a la tetera Recuerden que para abrir la ventana de material pulsamos la tecla M, aquí están, lo voy, a, voy a trabajar los materiales en el modo compacto, si lo tienen en el modo slate simplemente le dan modo y lo pasan al compacto, igual eso son costumbres como ustedes lo quieran trabajar, acá en el compacto, con la tetera seleccionada, siempre verifico que esté seleccionada con esta herramienta con la herramienta seleccionar y mover selecciono el primer slot y se lo asigno luego de eso voy a cambiar el tipo, el tipo de material, esta es, esta es la segunda condición para que funcione esta es otra condición para que funcione o para que se vea mejor el render voy a cambiar el material estándar por un material que se llama Ray trace. Listo, ahí está. En Ray trace, ¿qué hago? Acá en Diffuse le coloco el color que yo quiera, que yo guste colocarle. Ahí está. Luego el nivel especular, lo pongo por ahí, el 90, y el glossiness, lo bajo y lo coloco por ahí en 20 acá en en, reflecto, en en reflexión perdón le doy clic acá y lo bajo un poquito que quede por ahí en 39 los tres valores del RGB y importantísimo acá donde dice environment le doy clic acá en none y vamos a colocar un mapa de environment le vamos a decir bitmap y voy a colocarle un bitmap que está en la carpeta HDRs de los mapas de, del programa. Si no lo tienen en algunas versiones, en las últimas versiones no viene esa carpeta llamada HDRs. La voy a colocar abajo en la descripción. Dentro de esta carpeta colocamos el primero, Desk LRG HDR. Ahí está. Y le digo Open. Acá en las configuraciones de carga del archivo le vamos a decir píxeles reales de 32 píxeles por pulgada y le doy OK. Vamos a rendericemos otra vez. muy bien y ahora vamos a hacer lo mismo que le hicimos al material de la tetera nos devolvemos arriba en environment vamos a colocar el mismo bitmap maps eh, vamos a buscar los HDRs. vamos a utilizar el mismo ok ahí está me devuelvo arriba vamos a modificar acá el nivel especular y el glossiness lo bajamos y en la reflexión o en el reflejo vamos a bajar un poquito para que refleje y vamos pueden lograr una escena real ahí está el render amigos si lo quieren guardar recuerden que dan clic acá en guardar imagen en el icono de disquete se van a cualquier lugar de su computadora en este caso hicimos el tutorial en windows ya que 3 d max studio solamente corre sobre windows ya que este programa está escrito sobre DOS y es imposible que corra sobre otro sistema operativo nada más corre sobre windows le a colocar el nombre que quieran. Le decimos guardar. Lo dejamos en la calidad en best, el archivo en large, es decir, tamaño grande y suavizado normal. Le decimos ok y ya nos quedó guardada la imagen. está en jpg para usarlo en redes sociales en internet o en lo que quieran si ustedes quieren que el resultado del render sea mejor light tracer trabaja mucho mejor con colores un poquito más pasteles digamos lo voy a pastelar un poco y voy a subir el los Ray Samples a 2.50 para que se vea mucho mejor y voy a renderizar se demoró un poquito pero queda mucho mejor y ahí está, vean el resultado bueno amigos del Rincón Gráfico un abrazo y espero que este tutorial les sirva que haya sido de su agrado para que, puedan, para que lo puedan aplicar en sus proyectos hasta pronto